Soy exorcista, no lo pedí, venía en mi lista, me dieron pista. Cada vez que entro, eso se arrincona, veo el humo negro sin que se estaciona, en la mugre se esconde él. Antes de reírte pésalo muy bien Rosarios, benditos, no es una opción Bejuini, ra incenso, empieza la función Vainilla, me da el control Palo Santo, fumador 33 carbones para Dios, laurel, Lugar romero, no juego con, tierra de cementerios, gallinas siempre vivas, yo te desgoyo el demonio que lloras encima, me baño con cel gruesa, descargo limanes, expulso en las esquinas, mojando sin temor, el agua bendita es mi solución, cruces en las puertas, ahora tratas con Dios, te golpearé donde reside, no te golpeo a vos, golpeo a quien decide, Mando los carbones, mando el alcohol, barro con todo, analizando el interior. Hoy se me escapó o jugaba dobles, alta llama, no me importa que explote. El exorcismo no se paga, se hace por deber, poniéndote como arma Miguel baja con todo es más malo que yo Demonios y larvas están por mi función Pero a mí me sigue el enemigo de Dios Me baso en Job y en su fe ciega Nunca me abandonan, no me dejan que pierda Cada exorcismo algo me enseñó Hasta hoy que traía el diablo yo Transpiro, canto, saumeo, barro oscuridad que me va mostrando Dios hace que llueva, el mal se sumó Esto era grande para encontrarse un rincón La lluvia me da esperanza Lo que expulsé, murió ya no me alcanza Dos veces vino y me buscó Falta la tercera, solo le temo a Dios Mi alma no se vende, soy capitán y arquero Para sacar demonios, peleo, peleo Juego con los números, siempre los acabo Porque me enseñaron a contar lo malo Pido por tu alma y mi redención Soy pecadora, trabajo para Dios Un padre Dios a mí me alcanza Vos al diablo, siempre alabanzas Lo que te promete es el saber Vendes tu alma y todo tenés Menos posibilidades de un posible cielo Vas al infierno con todo tu dinero Creo que con esto puedo ayudar Sé bien que de mí se quiere vengar Confío en los arcángeles Tengo una misión Amor, esa es mi religión Corté las ataduras Y ahora te lo digo Diablo, no te metas nunca más conmigo Donde te vea te expulsaré, aunque solo cuente con mi fe Digo ni muchas gracias Si en esto no crees, no te doy importancia El Salmo 91 lo dice muy bien Él te cuidará y a muchos verás caer Los curas tienen miedo, piden que me calle Una mujer en cada detalle Lo que te cuento, nadie me lo enseñó Esquizofrénica, piensan que yo soy una vela a Jesús, Él te guiará la luz. Una vela a Jesús, Él te guiará la luz. Una vela a Jesús, Él te guiará la luz.